Mi nombre es Jefferson Joel Guzmán. Soy un recluso. He eh, Condenado a una pena máxima. Sucede que los abusos de la cárcel que se están cometiendo ya van demasiado extralimitados. Aparte de quitarnos la visita, nos tienen secuestrado totalmente. Y esto está pasando ahora mismo, ahora mismo, aquí en la cárcel de San Francisco, en el punte de San Francisco. Nos tienen a todos secuestrados aquí.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 Y se la trae a uno. Aquí hay un reo recluso, que vive aquí al lado mío, en una celda, al lado mío, que le trajeron una compra de 5 mil y pico de pesos. Ese hombre está abusando. Nos tienen con un abuso totalmente, nos metieron bomba para acá. Nos metieron bomba lacrimógena. Nos están dando él, eh, nos partieron palitos en el candado los para que no podamos abrir, para que no nos puedan sacar porque estamos tocando cabellos malos. Nos tienen secuestrado totalmente. Yo les voy a mostrar. ¿Cómo es que nosotros nos tienen aquí?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 Esto es el calor Chopocanti, esto es diario, esto no es ahora. Entonces, atiendan. Mira lo que hace el alcalde. Mira lo que hace el alcalde. Luego de que viene y se toma la compra a la gente. Mira lo que hace. Viene aquí, mira. Y coge un pique con nosotros. Y entonces trae la compra aquí. Mira, mira, trae la compra aquí. Trae la compra, mira. Aquí lo que es preso secuestrado, mira. Eso es un preso que está ahí al frente. Es un preso que está ahí al frente. Tres años me tienen aquí secuestrado sin mi familia. Tres años. ¿Tres años? ¿Tres años? Se está limpiando con la compra de los presos. le metió palito de fósforo a los candados. Le metió palito de fósforo a los tiró la compra en el suelo. Ese hombre está abusando ya. Demasiado. No tanto yo estoy la situación que yo estoy aquí adentro, sino todos los reclusos que estamos aquí, estamos todos en la misma condición, sufriendo de calor. No tenemos agua para beber. Nos están tratando como perros, nos están tratando como animales. Entonces... Tete. ¡El alcalde! ¡Están abusando! ¡El alcalde está abusando! ¡Están abusando! Por... Esto es un abuso totalmente. Esto no hay quien lo aguante. Esto no lo aguanta nadie. Esto no es para gente humana. Esto no es para seres humanos.